Bien queridos, no vamos a perder más de, de, de lo que nos pueda compartir nuestra querida Lirian, así que vamos a partir, vamos a partir presentándola, eh, Lirian es colega, es, es amiga y es colega, es, eh, es colega de, de las andanzas lexicográficas, eh, de hecho, lira nosotros nos conocimos en un congreso de lexicografía en Madrid, ¿te acuerdas? Era un verano, era un verano de qué habrá sido, 2012. En la y, Carlos III, sí. Sí, <risa> y, y nada, ahí quedamos con, con, con el súper contacto siempre, y yo no dudé en invitarlas para, para esta... Eh, para esta fiesta del, del español hablado en América y esta fiesta que viene aquí a unirnos para re, reflexionar en torno a, a, a diferentes maneras, ópticas, metodologías de, de poder eh, conocer y acercarnos a, a cada una de, de las variedades habladas en, en Hispanoamérica. Lirian Ciro eh, es profesora titular de la Facultad de Humanidades. Eh, en, en específico de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, de la Universidad del Valle de Colombia, y como les decía, también es lexicógrafa, tiene toda una experiencia ahí, de, de, de incluso de la lexicografía más, más, más dura. Así yo te conocí, ¿no? Estaba Lirian con su doctorado en Cataluña, haciéndolo en Cataluña, eh, trabajando con, con, con la lexicografía que se acerca ya prácticamente a la, a la lingüística pura y dura. Digo esto porque hay otra escuela de lexicografía eh, que de alguna manera viene a ser subsidiaria, viene a ser subsidiaria de los proyectos de, de la Real Academia Española. No sé si vieron ahí un, un, un toque de crítica de, de Mario Soto la semana pasada, que fue compañero mío, estudiamos en la Real Academia, porque realmente... En, en la Real Academia, más que estudiar lexicografía propiamente tal, estudiamos la lexicografía que se necesita para poder colaborar en los proyectos de la Real Academia Española. Entonces, claro, no es que sea ni menos ni más, es una línea. Pero luego hay escuelas maravillosas, justamente donde se formó Lirian, eh, en Cataluña hay, hay, hay, hay un par de escuelas potentes de, de lexicografía propiamente tal, y hay varias escuelas más buenísimas en Francia, en Unión Soviética, ¿no? Bueno, querida mía, te dejo con esta conferencia, o charla, o clase, como, como la quieras tú llamar, contraste entre dos propuestas de división dialectal de Colombia, comentario de repertorios lexicográficos sobre variedades diatópicas. Todo tuyo el micrófono. Pues inicio dando las gracias a Soledad pues, por esta oportunidad tan maravillosa. He tenido la, la digamos, como la, la dicha de poder asistir a alguna de las conferencias. A otras las he visto por YouTube, que me ha parecido muy bien pues, tener esa, esa opción, pues dado que a veces se nos cruzan los, los tiempos. Y creo que ha sido un espacio eh, maravilloso en el sentido que nos posibilita ver ese panorama general de cómo está el español de América, de ver cuáles son esos puntos de encuentro con las otras variedades de los otros países, eh, de reconocer una vez más la riqueza de, de, de nuestra lengua y que en esa variedad eh, terminamos por reconocernos como americanos y me ha parecido pues realmente una idea, una idea eh, muy rica y muy y fantástica, pues digámoslo así sin, sin mayores adjetivos. Y le agradezco a la profesora Soledad realmente por, por darme el honor de estar esta tarde acá con ustedes. Bueno, eh, teniendo en cuenta eh, lo que se ha presentado, pues hice un, una variación un poco pues a, la, a, lo, a, lo, a lo que les voy a comentar sobre el español hablado en Colombia, eh, pues porque me quiero sentar un poco, un poco más en esas características generales del español colombiano. Ya después, estos otros elementos que había planteado inicialmente, sí los voy a tratar, pero no voy a ahondar muchísimo en ellos, que voy a comparar dos propuestas de división dialectal del español en Colombia, una de 19, 1982 de... José Joaquín Montes Giraldo y una del 2020 del profesor Néstor Ruiz. Entonces, pero como digo, no voy a profundizar mucho y voy a hacer unas consideraciones muy, muy, muy generales acerca del su repertorio léxico sobre las variedades regionales del español en Colombia. Bueno, pues primero voy a recordar estos datos eh, de la población, desde de, de Colombia, que digamos que no es un dato menor, somos el segundo país después de México con hablantes de, de, de español como lengua materna. O sea, porque primero tenemos México, que, que pues eso ya, ya se escapa pues a, a, a los cálculos con más de 127 millones de habitantes. Y en segundo lugar tenemos a Colombia con más de 50 millones de personas con el último censo del 2018. Estos datos son tomados del anuario del Instituto Cervantes del año pasado. del 2000, del 2020. Entonces eso ya es significativo, aunque también es significativo que solamente 400-2979 personas tienen un dominio bajo del, del, del español. Entonces quiere decir eso que, que, que, que, la, que el español es la lengua mayoritaria. Y pues obviamente así se reconoce también la, como lengua oficial en nuestra constitución política de 1991. Eh, en Colombia hay 70 lenguas, pues primero obviamente el español con todas sus variaciones regionales, tenemos 65 lenguas indígenas, dos lenguas criollas, el palenquero de San Basilio de Palenque y el creol del archipiélago de San Andrés y Providencia. Se ha reconocido también a partir del 2010 con la ley de lenguas también lo que es la lengua, del pueblo rom, gitano, romaní o romaníes, y la lengua de señas colombiana. Todos son lenguas oficiales, sobre todo estas últimas en sus territorios también. Acá pues sí quisiera como detenerme un poco en estas, eh, pues primero en las lenguas criollas, es muy interesante la historia del, del palenquero, es la única lengua criolla en el mundo con una base léxica española. Eh, la, la historia, pues me va a tener un poco con, recordando esta historia del, del palenquero, porque San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre de América. Eh, recuerden ustedes que cuando traían a las personas esclavizadas de África, lo que hacían era traerlas de diferentes lugares para que ellos no se entendieran y así evitar las futuras eh, rebeliones. Entonces... ¿Qué pasó? Bueno, entonces traían a las, estas personas esclavizadas, pero hubo un líder, Bencos Bioy, que empezó a organizar esa rebelión y obviamente, pues como no se entendían, pues tuvieron que crear esa lengua criolla, que obviamente tiene una base léxica española en menor medida portuguesa, porque generalmente los esclavistas eran portugueses y organizó, organizó todo el, el escape de, de, de, de, de, sus, de, sus, de, de estos españoles. Y es, es, es muy interesante porque ellos empezaron, eh, armaron, digamos, como, como, como toda la estrategia, incluso ustedes ven, por ejemplo, lo de los peinados con las trenzas y todo. Ahí hacían mapas de rutas en, la, en, la, en las cabezas de las mujeres para explicarle a los otros, eh, a las otras personas esclavizadas por dónde tenían que coger para poder escapar de los amos españoles. Y, y fue tal la presión que ellos hicieron, se conocían cimarrones precisamente por la fuerza que tenían y por la bravura que mostraron, y llegó el momento en que los españoles tuvieron que hacer un tratado de paz, en 1605, para que ellos dejaran de liberar a los eh, esclavos que llegaban de África, porque ya se estaban convirtiendo en un problema para la corona. Y ya en 1713, Felipe V ya firmó un real decreto donde les dio la libertad precisamente para evitar estos problemas, entonces por eso es el primer pueblo libre de, de América y en el 2005 eh, fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de, de, de, de, de la Humanidad por la UNESCO. Y pues también tenemos el Vende Raizal, que este ya es con base ingle inglesa, que esto pasa mucho en las Antillas, eh, de San Andrés y Providencia. En esta página que ustedes tienen acá, de Lenguas de Colombia, del Instituto Caricuervo, encuentran muchísima información sobre las diversas lenguas de Colombia. Hay un mapa interactivo también, hay información tanto desde el plano eh, fónico como léxico, como gramatical. Entonces, les dejo el enlace. De todas maneras, esta presentación yo se la envío a la profesora Soledad, pues para que se las comparte también para que la para que la tenga acá pues también a, a, voy a pasar de manera muy rápida eh, sobre la eh, en las lenguas indígenas de colombia pues son 65 acá están listadas y estas son las familias lingüísticas y tenemos también unas lenguas que son aisladas que no se han podido como agrupar en ninguna de estas familias que son el andoque el tinigua el ticuna el yagua el cofán, el alcanzan el Paez, el País Nasa y el Yaruro. Acá también pues tenemos que considerar que estas lenguas indígenas pues no tienen la misma vitalidad. Hay cinco de ellas que están prácticamente extintas porque tienen muy pocos hablantes, el Tinigua, el Nonuya, Carijona, Cocama, Pizamira. Otras están en peligro, el Achagua, el Hinut, el Adoque. Hay otras que... Sí tienen una buena vitalidad, pero también pues porque han tenido, digamos, como programas sociales, estatales, que, que, que se han centrado en ellas, y pues obviamente también por el, el número de hablantes, por ejemplo, el Guayunayque, que, que también compartimos con, con Venezuela, este pueblo, entonces son, son muy fuertes, pero también acá hay que considerar, por ejemplo, acá vemos que, que, que está la lengua en vera, pero estos pueblos también muchas veces, eh, por una cuestión de actitud lingüística, dejan de hablar su lengua, y eh, empiezan pues digamos a, a adoptar solamente el español de hecho yo tuve un estudiante que pertenecía a la, a la comunidad nasa y yo sí pensaba que él hablaba Nasa y él me dijo que sus padres no le quisieron enseñar no le quisieron enseñar porque le decían que si él no hablaba solo español no iba a lograr tener una profesión no iba a lograr sobresalir en la vida entonces veían la lengua la lengua nasa la lengua desde de, de, de su pueblo como una especie de obstáculo para poder salir, entonces también esas actitudes lingüísticas han llevado a que el español se reafirme como una lengua de prestigio y las otras lenguas pues estén, estén en peligro, por más que tengan muchos, a, muchos hablantes, incluso el palenquero eh, ya, ya, ya está visto que las nuevas generaciones, también porque pues eh, le, le, los que nacen en el palenque pues también se han ido para otras regiones del país o han emigrado también, entonces no, no, no hablan no, o, o tienen una competencia pasiva de, de de esa lengua, entonces son son lenguas en, en peligro, y hay otras pues que tienen un, un equilibrio inestable y que su suerte se sabrá en unas cuantas décadas, como es el uitoto, el ticuna, el yucuna el yupapia, poco cuiva, y muchas otras lenguas del baúpes. Bueno, ya para pasar a las características generales del español de Colombia, que ya ustedes también han escuchado eh, a, a, a, a los otros profesores que está muy relacionado digamos que esto es lo que pasa también en, en muchos países de, de América y que son muy, digamos, son características muy, muy parecidas pues lo primero, la segunda persona del plural pues se realiza con ustedes, acá lo tenemos también por ejemplo en el interior del país el trato de usted eh, no solamente está dado para situaciones de formalidad, incluso pues el, el usted da eh, una, un, también puede darse en situaciones de, de cercanía eh, en la región caribe se utiliza más el tuteo en, toda, en cada, prácticamente todas las situaciones de comunicación, y, pero, pero el usted sí se limita simplemente a esas situaciones formales. Ya lo que es la región Paisa y el Valle del Cauca, que es donde me encuentro yo, suroccidente del país, se utiliza el voceo. Acá también hay que considerar algo. Yo, yo soy de la región Paisa pero yo no soy voceante, porque también existe como ese tipo de elemento, ah, bueno, entonces usted es antioqueña y usted vocea, no, o sea, hay ciertas regiones, sobre todo se vocea en, en, el, sur, en, en, en el suroeste antioqueño y en Medellín, pero, por ejemplo, en, en los otros pueblos se trata, yo soy usted, usted de ante, pues, digámoslo así, y me cuesta muchísimo tutear a la gente, entonces, pues, eso también lo tenemos que reconocer, porque, claro, cuando hablamos de, de sobre todo, el, ya ustedes saben, en lo problemático que es esa, esa palabra, la de definir lo que es un dialecto, y pues eh, eh, acá también hay como ciertos estereotipos entonces todos los de allá hablan así o todos los de allí y, no, y vemos que no o sea siempre, son más las excepciones a, a veces, entonces lo tenemos que tener digamos como que en, en cuenta pues para no llegar a esas generalizaciones otra cuestión pues ya de corte morfológico, la frecuencia de, de, de estos sufijos, por ejemplo ADA en sustantivos de verbales estudiada, cantada, ADA en sustantivos de nominales, carajada, maricada de era, pues como en el sustantivos de verbales de pensadera molestadera regañadera y este que lo compartimos porque pues acá es muy famoso Costa Rica con el los tico pero este no no este también se da mucho en Colombia gatico ratico momentico que, que, que pues me recordaba cuando escuchaba a una de las conferencistas a hablar, que, que le parecía muy extraño que, que lo vieran a uno como que como así que ustedes hablan, como que esto no es lo normal, o sea, como esta no es la norma lingüística si yo toda la vida lo he hecho así, o sea, para mí el diminutivo siempre es contigo, entonces ya darse cuenta que en el ámbito hispánico esa no es la norma es, es muy curioso y que tiene que ver precisamente con esas actitudes que uno tiene ante su lengua. Pues también se presenta el ceseo, el yeísmo, pero acá también eh, hay que tener en cuenta que hay algunas zonas, ya cada vez menos esta distinción, de hecho, pues en la última eh, propuesta de división dialectal de Colombia no se tiene en cuenta lo del yeísmo, porque pues en unas zonas sobre todo rurales de, lo, de algunas regiones, por ejemplo Nariño, Santander y el Antipano, digo ya se se esa diferenciación entre ye y ye, pero pues ya, como les digo, en las nuevas generaciones poco a poco se va abandonando ese rasgo. Eh, pronunciación ar, pasear, carretear, patear, en la unidad del grupo consonántico atlántico, pues que es, es también muy, muy común en todo el español de América, y que no existe la diferencia en la pronunciación entre las letras B y V, o sea, se pronuncian de, manera, de la misma manera burro y vaca, por ejemplo. Ya en lo que tiene que ver en el plano léxico, pues pasa lo mismo también que en el español de América, que tomo unos ejemplos de Moreno Fernández, por ejemplo, amarrar, como atar, balacera, como tiroteo, bravo, enojado, cachetes por mejilla, concreto hormigón, cuadro manzana, y pues también tenemos, aunque de, debería haber más palabras de origen africano, sobre todo por ejemplo en la, la costa norte y en lo que es el Pacífico, en, en la región en la que yo me encuentro, pues la presencia de afrodescendientes está muy marcada, no tenemos tantos, pues precisamente por lo que les comentaba, de que, pues, eh, que, que se traían a, a personas esclavizadas de diferentes regiones de, de África para que no se entendieran entre sí, y, y pues eso, que también ha habido un desconocimiento y tenemos una deuda histórica precisamente con el legado eh, africano en, en, en el español, pero sí tenemos pues algunas, eh, sobre todo muy relacionadas con aspectos de, de, de, por ejemplo, gastronómicos, lo que tiene que ver también con, eh, con la música, con la danza, eh, bueno, entonces, incluso con partes del cuervo, cumbamba, que a mí también me pasó eso, pues para mí la cumbamba, pues era la cumbamba y resulta que pues, el, la palabra de la norma es el mentón. Entonces, pero, pero sí, pues de cumbamba es una palabra de origen africano. Tenemos también macondo, que macondo es un árbol, pachanga, pues una fiesta, mandinga, marimba, es un instrumento musical, el ñame, que, que por ejemplo José Joaquín Montes lo señala como una curiosidad etnográfica, porque el ñame solamente se produce en el norte de Colombia, y el ñame es un tubérculo africano, entonces lo trajeron precisamente eh, estas personas esclavizadas de, de África. Y, y guarapo, que también, eh, esta, la, la palabra guarapo es muy curiosa porque eh, el guarapo es, es, es, es una bebida pues, fermentada, pero sobre todo de la zona andina, pero después eh, un, un término de origen africano, entonces eh, es curioso porque pues no no lo no, no se relaciona ni día mucho pues con las montañas, porque vendría a ser más como de costa y esto, pero, pero vemos pues cómo ha permeado precisamente como todas esas, esas zonas dialectales del país. Eh, acá también pues tenemos en el plano léxico indigenismos, estos datos los tomamos de Lancheros del 2018, de lenguas arahuacas, en particular del Taíno y las lenguas caribes antillanas, pues que esto también pasa en todo lo que es el, el, el, el español Caribe, del Caribe, ají, caimán, caníbal, canoa, guayaba, del nahua, también pues aguacate, cacao, chicle, eh, quechuismos, carpa, coca, cóndor, papa, champús, chuma, whiskismos, eh, amero, cubia, que, cubio que es un tubérculo también, el fique, totear, totazo, y tupi -guaranismo, sobre todo hacia el sur del país, cuatí, jaguar, maracuyá, piraña, tucán. Eh, ya entramos pues a esta propuesta, de, a, a las propuestas de clasificación dialectal de, de, de Colombia, pues esta del, de 1982 del profesor Montes, parte precisamente de la investigación del Atlas lingüístico etnográfico de Colombia y tiene un criterio histórico. O sea, hace parte de esa división tradicional del español centro-septentrional y del español meridional. Entonces, y que obviamente tiene que ver que los primeros asentamientos de los españoles se hicieron en las costas y que estos venían del sur de la península, Andalucía-Canarias, y ya lo que tendría que ver con ese poblamiento más tardío del, del, del, del, del, del interior del país que estaba dado por eh, españoles provenientes del centro-septentrional de, de, de España. Entonces, él los divide en dos superdialectos, estas dos macrozonas del, del español, entonces tenemos el superdialecto costeño, que correspondería precisamente al español meridional, entonces tenemos el costeño caribe, que sería cartagenero, samario, guajiro, costeño caribe interior, y el costeño pacífico, eh, que, que, que ustedes saben, pues Colombia tiene costas sobre los dos océanos, sobre el océano Pacífico, sobre el océano Atlántico. Y al superdialecto central andino tenemos el centro occidente, nariñense-caucano, antioqueño-caldense y el centro oriental tolimense-boyacense, cundiboyacense, santanderiano Acá, pues también tenemos que ustedes encuentran, ahí también les dejo el enlace. Ustedes pueden ingresar a la ALEC de manera digital. Ustedes pueden hacer búsquedas, pueden incluso escuchar las grabaciones. Acá, ¿qué pasa? Claro que este ya se ha vuelto un, un tesoro, eh, digamos, ya, ya, ya, ya, como de, de, de, de corte, pues, eh, eh, ya, ya, ya, de una época específica, lo podríamos decir sincrónico, a 1950 hasta 1982. Porque claro, es que si uno dice, ay, bueno, estos son los materiales de 1982, pues ya han pasado casi 40 años, pues eso va a haber cambiado muchísimo. Y pues obviamente ustedes recuerden antes el trabajo de, de, del dialectólogo, era más o menos como un tipo Indiana Jones que le tocaba irse pues hacia las partes más alejadas, recorrerse el país a lomo de mula como se dice y recoger, pues obviamente ahorita tenemos muchísimos más, digamos como más tecnología al alcance y esas muestras pudiesen ser mucho más interesantes, incluso para comprobar algunos, algunos elementos u otros porque pues también ya, ya como decíamos ese, ese concepto de dialecto pues es bastante complicado. Y sobre todo pues ahorita que estamos tan conectados y que a veces tantas denominaciones y tantos elementos no nos son como tan, tan comunes y que los conocemos sin necesidad de que pertenezcamos a, otros, a, a, a otras variedades de lengua. Entonces, eh, es, es digamos como que es uno de los elementos, de los peros que se podrían colocar a esa clasificación. Pero en su momento fue muy novedosa y hasta la del 2020 era la que se reconocía. O sea, esta división dialectal que proponía Montes, pues era la que, digamos, como la que mandaba la parada en el reconocimiento de esas diferencias dialectales de, de Colombia. Acá ya entramos entonces a esa comparación entre, entre los dos, pues obviamente tenemos en esta de, de, de Montes, que tenía en cuenta... Todos estos rasgos, la pronunciación del fonema S, si se lidia, si salía como implosiva, por ejemplo, la neutralización y pérdida de R posbocálica, por ejemplo, colmé, vené, co com o algo así, articulación de N al final, la H conservada, es decir, que se pronunciara como J, el uso del tuteo, del voceo. La pluralización del verbo hacer, por ejemplo, hacen días que no viene, y el género de costumbre, como, o sea, que se utilizara como, como masculino, el, tiene el costumbre de decir tal, tal cosa. Entonces, estos fueron algunos, o sea, el, el, el empleo, muchísimos más montes, pero vemos en esta propuesta de Ruiz, que solamente se basa en tres que él dice que están más vigentes, que ya los otros no son como tan determinantes, solamente si se si utiliza un nuevo ceo, la articulación de la S y la articulación del fonema N. Entonces, eh, acabemos vemos una, una diferencia clave, o sea, en, en, en, en la propuesta de, de Montes solamente teníamos el superdialecto costeño y el superdialecto central o andino, que correspondían precisamente a esa división clásica del español meridional o el español centro septentrional Acá ya tenemos tres superdialectos, el español antillano, pues ya ustedes saben que Moreno Fernández dice que más que hablar de español antillano, pues sería mejor hablar de español caribeño, porque pues no solamente están las Antillas, sino que también tenemos eh, la, la, la zona pues, de, de la plataforma continental, tenemos el español no granadino y el español andino, que sería ese superdialecto central andino. Acá, digamos que esta es la gran propuesta que hace Ruiz al hablar de, esta, de este superdialecto del español no granadino que es propio de, del país y que lo caracteriza digamos que de manera muy certera. Acá también hay otra cuestión clave, por ejemplo él dice en la propuesta de Montes no se menciona nada de todo el sur del país que sería ese español amazónico. Y obviamente pues hay muchas, pues el mismo Montes dice que claro, ahí fue la dificultad, que no, no tuvieron informantes para ir hasta el sur del país y además porque el sur del país siempre ha sido una zona complicada, una zona alejada, también hay muchos resguardos indígenas. Y pues es la zona selvática, aunque también eh, el, el, el, se llama la atención Ruiz, acá que hace falta precisamente estudio dialectal en el sur del país. O sea, como cómo es ese español y que debe ser un español, obviamente, que tiene mucha influencia de esas lenguas indígenas, pero obviamente también tenemos esa frontera con Brasil. Y de hecho, pues, por ejemplo, Leticia está dividida prácticamente, o sea, se cruza la calle y ya estamos en Brasil, entonces se habla portuñol, entonces que debe ser, y, y, y, y no se ha hecho esa caracterización del español del sur del país. Entonces él lo menciona, que acá está este dialecto, pero lo pone un asterisco para indicar que no hay prácticamente nada de ese español amazónico, de colombiano y que hace falta precisamente acá. Se echa en falta algo de las dos propuestas dialectales, que ninguna de las dos tiene en cuenta las islas, o sea, no tienen en cuenta a San Andrés ni a Providencia, ninguna de las dos. Y, y acá, pues, por ejemplo, Ruiz es muy riguroso en, en, en su propuesta, pero no explica por qué se deja por fuera a, a San Andrés y, y, y Providencia, que vendría a ser como esa, esa zona insular del, de, de, del país. Esta propuesta de... De Ruiz es muy interesante porque él parte de un modelo de escala, o sea, hace también, a, a, digamos, parte también de, de elementos estadísticos y también de otros tipos de investigaciones que, que, que adhiere, digamos, a su propuesta. Como, como hacer un rastreo por lingüística de corpus en lo que tiene que ver con los con tweets de, de, de diferentes regiones y que comprueba precisamente, o sea, es, un, es una comprobación más desde una propuesta dialectal, más también desde el aspecto léxico, que, que, que corroboran precisamente muchos de los elementos que planteaban Montes, pero que también se enriquecen con esta propuesta que, que, hace, que hace él. Bueno, entonces. Eh, pues acá ya voy a pasar, pues como digo, pues voy, voy, voy a pasar de manera muy rápida por esto, por si sí, que sí quisiera centrarme pues como en esa variedad lingüística de, del país y que muchos autores han dicho eso, que, que Colombia... Es, es, es, digamos, como la suma de muchísimas regiones que no es solamente un país, sino que son muchísimos países, como pasa también con, con, con, toda, América, con toda América Latina, porque también eso, eso también tiene que ver con, con esas percepciones lingüísticas, que entonces decimos, no, todos los chilenos hablan igual, todos los argentinos hablan igual, pero ya vemos que no, o sea, dentro del mismo país, y eso es lo que, digamos, como lo, lo, lo, lo bello también de, de nuestra lengua, toda esa, esa variación. Entonces, eh, pues para ejemplificar, voy a partir precisamente de mostrar algunos elementos de lo que plantea Ruiz, pero también como de centrarme en aspectos culturales, lo que es la música y la gastronomía no les voy a poner la música pues por derechos de autor, ahí se los dejo también pues en la, en, en la presentación ustedes lo, lo tendrán y podrán buscar esos ritmos para que noten esas diferencias, pero ustedes ven que el mapa de los dialectos de Colombia el mapa de la música de Colombia y el mapa de la gastronomía de Colombia son práctame, prácticamente iguales una de las explicaciones que han dado los autores precisamente como que, esa, eh, que, que estén tan marcadas esas regiones y esas diferencias entre, entre esas regiones pues tiene que ver precisamente con la geografía. Eh, ya pues la, la cordillera de los Andes se divide en tres en el país y obviamente pues esa, esa división de la, de, de la cordillera de los Andes en tres cordilleras hace precisamente que, que, digamos, como que cada una de estas regiones se haya... Eh, ...replegado precisamente en esos, en esos elementos culturales muy determinantes. Entonces voy a presentar unos ejemplos, pues eh, me, me disculpo antemano porque sé que voy a pasar, digamos, de manera muy ligera por, por ellos y, y, y podrá parecer como falta de rigurosidad, pero simplemente quisiera, dar, quisiera darles como un ejemplo de esa variación, tanto lingüística, pero también cultural que se da en el país. Entonces, pues primero voy a ejemplificar este superdialecto, dialecto del español neogranadino, como les digo, parto de la propuesta de Ruiz, el dialecto occidental, específicamente es el dialecto caucano-bayuno, que es donde yo me encuentro. Aunque yo les aclaro, yo no soy de Cali, yo soy ya de, la, de, de, de Antioquia, pero pues es acá donde me encuentro, entonces por eso pues me tomo el atrevimiento de empezar por este dialecto. Entonces, esta es Cali, les va a pasar unas, unas fotos nomás para que se antojen cuando pase pues, la pandemia, cuando pase el estallido social que estamos viviendo en Colombia, pues para que se anomen y vengan a visitarnos. Entonces, acá tenemos a Cali. Acá, pues, esta, algunas de las características generales en el plano fónico es la realización de la N final como M. Pam, pam, por pan, popayam, popayán, la pronunciación de la S cuando no se encuentra entre vocales como J, gemana, eh, plano léxico, elementos del léxico africano, como les digo acá, pues en, en, en el Valle del Cauca hay una población afrodescendiente muy fuerte y la cultura africana también tiene una presencia muy, muy pronunciada. Batuso, que quiere decir rostro sucio, es un ejemplo. Y palabras de la lengua quechua, porque también estamos en el suroccidente y también pues tenemos muchos elementos en común con el con Ecuador, sobre todo con el norte de Ecuador, chuspa, bolsa. En el plano, plano pragmático, pues es como el uso de moletillas, como ve y mira ve, cuando se utilizan antes de una oración, y oíste después de una oración, ve, mira, así será que vamos a llegar, oís, más o menos sería así. Y también lo del boceo lo del es un elemento característico del, del Valle del Cauca. Acá, pues, eh, todas estas definiciones las he tomado del último, de, del diccionario de colombianismo del Instituto Cuervo publicado en el 2010, acá, pues, tenemos ese baile típico, el curulado, que, que es, eh, pues, es, eh, tiene sonidos africanos, pues, obviamente viene, viene de allí, y, pues, acá tenemos la gastronomía, el sancocho de, de gallina, no los voy a leer, pues, como para ahorrar para un poquito de tiempo, pero, pues, ya ustedes lo tendrán tendrán tiempo de, de leerlo con calma. La tostada de plátano, que en algunas partes pues, se conoce como patacón, aunque pues, acá en Cali dirán que es diferente porque acá la, la tostada es mucho más aplanada, o sea, no es, no es así como tan, tan gordita como el patacón. Entonces se sí, dicen que no es la misma cosa, pero el diccionario de colombianismo sí lo pone como un, sí, como un sinónimo del patacón. Tenemos el cholado, que este es un raspado de trozo de fruta, leche condizada y eso. Y tenemos la lulada, que es una bebida preparada a base de, de lulo. Tenemos el champús, eh, champús también es un término quecho y es elaborada pues, a base de maíz cocido, azúcar o panela, jugo y trozos de lulo y de piña. Pues a algunos no les gusta porque es una mezcla un tanto extraña y se come con, con empanadas y el chontaduro, que es una fruta típica también de, de la región. Ya acá en el superdialecto español no granadino, el dialecto occidental, dialecto antioqueño caldense, que les traigo acá el ejemplo también de Medellín, Antioquia, algunas fotos también para que se animen a conocer. Y ya en el plano fónico, pues tenemos realizaciones aspiradas de la letra S en contextos intervocálicos, por ejemplo, nosotros, necesario, una señora, cierre de vocales sin acentuadas o tónicas, dijuesto, cubo, claro que este cubo es no es solamente de esta, de esta zona, sino que también es de todo el país, es una fórmula de, de saludo. Y ya en el plano gramatical, pues el uso de usted para las relaciones de cercanía y familiaridad, usted pero pues acá también se da el voceo, y sobre todo pues las, las nuevas generaciones han revitalizado mucho el, el uso de voceo, también pues por una cuestión de, de identidad. Y en el plano léxico, uso de quechuismos, por ejemplo, chocolo, mazorca tierna, ñapa, añadidura, o que viene a ser como, la, la ñapa es como la enzima que se le da a uno en la tienda, va y compra, ah bueno, y tome la ñapa, es como el regalo que le dan a uno por, por una compra. Y ese es pues, un, ba, un baile típico, el bambuco, que es un, también un, un ritmo muy andino, la bandeja paisa que vemos ahí que hay una sobreabundancia de, de proteína, hay carne molida, chorizo, chicharrón, huevo frito, de todo. La arepa antioqueña, que pues que algunos dicen que es una arepa que no sabía nada, pues obviamente porque pues lo que importa ahí es con qué se acompaña, porque es una arepa sin sal, pero pues el, el, o sea, lo, lo que importa es, digamos, con, con lo que se mezcla. Y la mazamorra, que es maíz con, con leche, maíz cocido con leche y panela. Y el superdialecto, el español no granadino, el dialecto oriental, subdialecto cundiboyacense, pues acá les traigo el ejemplo de Bogotá, acá también unas imágenes de la capital. Y a, eh, algunas características de este subdialecto, en el plano gramatical, uso del tuteo, sobre todo en los estratos superiores, uso intensivo de ser intensivo, lo hice fue en la ciudad, teníamos era que beber mucho, uso de todavía para indicar acción previa, yo todavía comeré o sea, como que se comerá, se comerá antes de hacer otra cosa, y en el plano léxico, pues uso de voces específicas, por ejemplo, cachaco, como una persona educada, el término cachaco es muy curioso, porque tiene diferentes connotaciones en, en, en, en regiones pues, del país, por ejemplo, allá en Bogotá, pues es una persona educada, bien vestida, pero por ejemplo, para, para mí, que por ejemplo, yo soy de la zona paisa, para mí el cachaco es el rolo, es el habitante de la capital, pero para el norte del país, para por ejemplo en Cartagena, yo soy cachaca, pero yo no me considero cachaca porque pues yo no soy de la capital. Pero para ellos el cachaco es todo el que es del interior, todo el que no, el que no es de, de la costa es cachaco, entonces pues soy cachaca, me vine a dar cuenta hace poco. Y fórmula de tratamiento, sumercé, que este es muy interesante porque este sumercé es una fórmula de cercanía, pero también de mucho respeto. O sea, eh, eh, su merced viene de vuestra merced, pero ha llegado como a ese, a, a, a, ya, ya, ya ha tenido esta forma de, de, bueno, yo le digo a usted su merced como de cariño, pero es un cariño de, de adnegación, de, de respeto, por ejemplo, su merced linda soledad cómo está. O sea, es, una, es más como una especie de y es y, y es una fórmula muy, muy, muy bonita porque pues eso muestra un respeto, pero también una, una, una cercanía, es una fórmula de tratamiento muy especial y es propia pues de allí. Y uso americanismos, pues que eso también se da en el país, como Andén por acera, zarzo por desván y pues acá tenemos el baile típico que es el torbellino de esa zona, no solamente de, de Bogotá, el tamal con chocolate, que este sí es un desayuno típico de la capital, ya con esto ya uno desayuna y ha almorzado de una vez, y el agiaco que es una sopa espesa pues de, diferente, de tres tipos de papa y de, y, de y de pollo pues desmenuzado, y ya este super dialecto del español antillano, que es el dialecto del caribe colombiano, eh, caribeño colombiano es su dialecto de cartagenero, pues acá tenemos cartagena de indias, acá tenemos esta imagen que ustedes tienen, estas son de las palenqueras, estas son de San Basilio de Pam de de, de, de Palenque, eh, ellas venden frutas, acá el, el palenquero que les comentaba al comienzo, pues claro, de, después de ese reconocimiento que hizo la UNESCO en el 2005, empezó también a ser reconocido por, por, por todo el país, pero antes pues a, a ellos se les burlaban también de la forma de hablar, entonces muchas veces también abandonaron su, su lengua precisamente para no sentirse discriminados, sobre todo en Cartagena que es donde, donde llevan sacado pues, cabo su, su actividad comercial. Y era también como, pues les daba vergüenza decir que, que, que, que pertenecían, que eran de San Basilio de, de Palenque. Y otra cosa que se me había olvidado comentarles es que no solamente mantienen su lengua, sino que también sus costumbres. Por ejemplo, allá tienen una costumbre, un rito funerario que se llama Lumbalú, que es muy interesante, porque durante nueve días... Hacen fiestas como una especie de, de, de, de, de algarabía porque, porque se ha muerto alguien, pero lo que ellos dicen que es ayudando a la transición, porque ellos consideran que están en una tierra prestada y que tienen que llevar a, a, al alma del difunto hacia su tierra que es África que su tierra original. Y que cuando nace alguien, pues ellos lloran, pues porque no se sabe cuál es la suerte de ese bebé. O sea, es, es, es diferente, o sea, el, el nacimiento de un niño es una tristeza y la ida del, de, de, del alma, pues, de esa persona que deja de este mundo tan cruel, pues es una, una alegría y es también un rito funerario muy muy interesante. Pero sí, esas actividades lingüísticas han llevado también a, a, que, a, que, a, que, la, a que la lengua, pues, pues no, no, no sea considerada pues como de prestigio, pero como les digo, ese reconocimiento de la UNESCO se ha llevado también a una revitalización, aunque pues ya se ha visto que las, los jóvenes no, no, no están como muy interesados en mantener la lengua, aunque pues está haciendo un trabajo fuerte de revitalización también. Eh, ya esta, las características del subdialecto cartagenero que ustedes ven, que es muy, muy, muy parecido a todo el, el español antillano, o sea, compartimos muchos elementos, incluso con, con el norte de, de, de o, o lo que tiene que ver pues, con Venezuela, con Cuba, con, con, con Puerto Rico, pues que es muy parecido: tendencia de alargamiento vocálico, tendencia a aspiración, de debilitamiento y pérdida de consonantes en posición final de sílaba, especialmente la S, hasta, ¿verdad? Comé y debilitamiento de asimilización de, L, de r, por ejemplo, cobata, cartagena entonces eso es muy típico de allá también, el tuteo y el sistema de tratamiento con ustedes para la segunda persona del plural, también lo del queísmo, se dio cuenta que la batalla estaba perdida, estamos hablando que fue una de las batallas, y en el plano léxico pues se usa de formas caribeñas, como chivo, tus, pequeño, pela bueno acá está pelado, pero se dice más pelado, pelado, peladito, como niña. Y pues ritmos típicos que eso también como que representa muchísimo lo que es Colombia desde el punto de vista cultural, lo que es la cumbia y lo que es el vallenato, que me imagino que ustedes sí habrán escuchado algún vallenato al menos si lo habrán escuchado. Y pues la comida, pues vemos acá el, el, el pescado frito, el arroz con coco, que eso también es típico también de, de las zonas costeras y la arepa de huevo, que es la que lleva huevo en su interior y se frita. Ya en lo que es el superdialecto del español no granadino, dialecto oriental, subdialecto tolimense huilense, pues acá tenemos los departamentos del Tolima Huila. Acá la característica, este es un aspecto importante, porque ya el, el, el profesor Carlos Patiño Rosselli, él decía que había una cuestión que muchas veces se, se dejaba por fuera lo que tenía que ver con las caracterizaciones de las variaciones regionales que era la entonación y que a le parecía muy curioso porque muchas veces nosotros como hablantes era lo primero que percibíamos, o sea era por la entonación que nosotros nos dábamos cuenta de dónde era la persona, muchas veces eh, incluso antes del plano léxico del plano gramatical eh, eh, y, y, incluso el plano fonético era la entonación la que nos re relataba de dónde era la, la persona y él señalaba y y todavía siguen faltando que, que en Colombia hacen precisamente falta estudios que trabajen esa caracterización de las variedades regionales a partir de la intonación. Y este es uno de los elementos, eh, digamos, como claves de, de, de este subdialecto tolimense huilense porque se caracteriza con un acento que hace obtener las palabras y que confiere el hablar eh, como si fuese un tono muy, muy, muy lento. Entonces es característico de allí. Y pues obviamente estos elementos de, que, que también lo veíamos en el español colombiano, que la eliminación de datos que los convierten en ditongo, por ejemplo, peor, pelear. Y para la segunda persona del singular se usa usted en casi todos los contextos, pero en las zonas rurales todavía se conserva, digamos, este bustet. Y se pronuncia. Y este, este, este también, digamos, como que es un rasgo que, que, que identifica muchísimo esa zona. Eh, este es Ibagué, Tolima. Este es Neiva. Este es el sanjuanero, pues una mezcla entre bambuco y, y joropo, que también es típico de allá, es una, hay, una fie, hay, hay un festival también típico, las, las fiestas de, de San Juan, creo que es, y la lechona, pues sí, esa es un plato típico de allí también. Y el super dialecto, el español no granadino, dialecto oriental, su dialecto del llanero del este, el Villavicencio, este es Villavicencio los llanos orientales, que este es muy muy muy parecido a lo, pues a los, a lo que pasa en los llanos venezolanos, y además pues porque comparten también frontera, incluso pues también en la, en la parte dialectal pues son muy parecidas, estos son los llanos de Colombia y pues acá en el plano eufónico pues articulación de la R hasta su debilitamiento, por ejemplo, borqueta, desaparición de la R en definitivo, ventea, acerra, ordeña, coge, articulación de la S inclusiva, la aspiración, maíz o pérdida, cataplasma por cataplasma, la aspiración de la S provocálica, gieñol, eso se le olvida, sí, señor, eso se le olvida, aplicativas intervocálicas como la B, la D, la G, se debilitan, o tienden a desaparecer, por ejemplo, aguacer aunque eso no es solamente de, la, de, de, de, de las llanos en, en el país, a veces en el habla así relajadas tiende a darse así aguacero. Conservación de sonido de la, del de la antigua H, entonces que eso se comparte pues, en Venezuela, Arauca y, y los departamentos de Arauca y Casanare, joyo humo, hayan, ahoga, por hoyo, humo, hayan, ahogan, y en el plano gramatical, pues la debilitación de la S es el plural, los antioqueños, los perros, los padrinos. Eh, tiene una composición nominal similar a las hablas costeñas, bativoltiá, formación del pretérito compuesto del subjuntivo con el verbo ser, si no fuera, sido por Guadalupe, que en este caso tendría que ser, si no hubiera sido por tal cosa. El joropo, pues, que es también pues, que se comparte con, con Venezuela, que, que, que me acuerda me mucho de, de lo que decía el profesor Antonio, o sea, no solamente nos disputamos la arepa, sino también, por ejemplo, el joropo, entonces... Es otro elemento allí. La mamona, pues que es, es una, una una ternera, pues, pues muy tierna que pesar. Y acá ya tenemos el superdialecto español no granadino, dialecto oriental, subdialecto santanderiano. Entonces acá tenemos a Santander, miren unas imágenes. Y acá este también, eh, pues aplicaría lo que dice el profesor Carlos Patiño Rosselli, de, de otra característica por el acento, un tanto seco, intonación fuerte, que a veces piensan, pues que ellos siempre están enojados y que hablan golpeado y esto. Entonces uso mayoritario, casi generalizado, del usted. Y acá, pues, en algunas regiones sí se da el, el yeísmo, la diferencia, por ejemplo, entre vaya y vaya. Y acá, pues, la guabina, el cabrito, petitoria, pues, la comida típica, la carne oreada, eh, las hormigas culonas. Y el superdialecto del español andino, el dialecto andino-colombiano de tierras altas, pasto nariño, que acá ya tenemos, pues, eh, que es limítrofe con, con Ecuador y que hay muchos rasgos también en común con Ecuador, entonces acá tenemos el carnaval de blancos y negros que se da en enero y acá pues también en algunas zonas también esa, esa distinción o sea que no se da el yeísmo, por ejemplo pollo y pollo y en zonas con fuerte influencia del quechua obviamente pues también por su localización geográfica una realización aplicativa eh, arrastrada del fonema de R múltiple que es muy típica pues también del español andino sobre todo de Ecuador, de Perú y de Bolivia, acá tenemos pues también el baile típico de allí el San Juanito y el cuy que el cuy es un es un conejillo de indias bueno yo sé que están pensando que somos muy carnívoros los colombianos <risa> Y ya acá, pues ya voy a pasar a esta parte, voy, voy, a, voy a ir muy rápido acá, que tiene que ver precisamente con esos repertorios léxicos que se han creado a partir de esos diferentes superdialectos. Pues acá, simplemente a grandes rasgos, pues vemos efectivamente que se comprueba lo que nos decía el profesor Néstor Ruiz, que, que hay una gran atención a ese superdialecto del español no gradonadino, o sea, una gran parte de todos los repertorios léxicos que se han producido en el país. Acá solamente me estoy centrando en los... En en los que son regionales, porque obviamente pues también tenemos españoles, eh, eh, perdón, eh, tenemos diccionarios de colombianismos, el que les he hablado del Instituto Cabo y Cuervo, tenemos el de Heinz en 1993, que es el, el nuevo diccionario de, de colombianismos que está dentro de ese macroproyecto del nuevo diccionario de americanismos, y pues tenemos también digamos, como que, que, que se hace como mayor énfasis precisamente en esta variación y que esto tiene que ver también con cuestiones de identidad y de representación de, de, de, de estas partes del país. Acá vemos lo que también nos mencionaba el profesor Ruiz, obviamente en el dialecto amazónico tenemos algunos vocabularios, pero estos vocabularios acá ustedes, pues ya cuando les entregue la, la presentación podrán acceder a ellos, es que son glosarios de máximo 20 palabras, o sea, no, es que es más, yo creo que ni siquiera llegan a glosarios, vienen a ser simplemente un catálogo de, de, de palabras y ya está, y entonces ahí sí se comprueba que realmente hace falta la descripción de... Desde todos los planos, pues en este caso ya nos estamos centrando en el plano léxico, pero en todos los planos sí hace falta una mayor caracterización de, de ese dialecto amazónico. Y vemos pues que por ejemplo el español antillano pues tenemos uno, unos tantos y el español andino. Acá hemos tomado, digamos, incluso desde el siglo XIX, 1867, por ejemplo, puntuaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, aunque... Rufino José Cuervo decía que el lenguaje bogotano, pero ahí hay muchos elementos que son del, del español general y el español de Colombia, no solamente del bogotano, pero pues desde allí se solamente por el título lo vemos y por algunos elementos que sí son propios de allí, pues se ha puesto, a, se ha puesto allí. Entonces hemos hecho como el rastreo desde el siglo XIX hasta lo que va del siglo, hasta el siglo XXI, pero obviamente, pues se nos ha quedado por fuera muchísimos más. O sea, simplemente, pues es una muestra, es una muestra de lo que encontramos, pero que sí es inevitable pues, pensar que ese español nuevo en no, el granadino sí está muy, muy bien representado y que sí es cierto que sí hacía falta como ese, eh, ese superdialecto intermedio, no como lo planteaba simplemente en, eh, el profesor Montes, de dividirlo en dos superdialectos y ya está. Acá pues les traigo un ejemplo, de este el español antillano, del caribeño colombiano, este es el lexicón del Valle de Upar, reposes, modismos, giros, interjecciones, dichos, refranes y coplas del habla popular vallenata, de Consuelo Araújo Noguera de 1994. Este es muy interesante. Ah, bueno, acá pues también quisiera hacer como una aclaración porque pues también hay como posiciones encontradas hay, hay, hay, hay algunos lexicógrafos que dicen bueno no que ahorita nos tendríamos que apostar más por el diccionario integral como lo ha hecho México como lo ha hecho Argentina y no tanto por los diferenciales yo ahí disiento un poco porque a mí a mí yo creo que estos los diccionarios diferenciales son objetos muy interesantes son objetos también que reflejan son objetos lingüísticos y culturales que reflejan lo que es una región y, y, y, y entonces yo sí me decanto porque, bueno, está bien, o sea, yo, yo, yo creo que yo soy como más holística y sí, yo, yo estoy de acuerdo que, que los diccionarios integrales son importantísimos también para reconocer eh, toda la riqueza, todas las diferentes matices del español de, de un país, por ejemplo, pero este tipo de, de, de diccionarios pues tienen unas, digamos, como unos elementos que realmente lo dejan a uno como, y, y también lo sitúan dentro de, de esos, esos elementos etnográficos que se pueden ver en, en determinadas zonas. Y eso es lo que vamos a ver con este, con este diccionario de, de la Casica Consuelo Araujo. Entonces, por ejemplo, acá Andurriales, entonces dice que es un lugar, lugares inhóspitos y lejanos por donde no acostumbra transitar la gente. Lo más interesante de, de este diccionario son los ejemplos de uso, y ella hizo también trabajo dialectológico, ya fue por todo. A los diferentes, los diferentes pueblos del Valle de Upar y, y tomó entonces esto de, de, de, de viva de, de, de las encuestas que ya realizó. Entonces, por ejemplo, es como si uno estuviera escuchando al informante cuando dice y se fue ahí por allá por unos andurriales por donde no pasan ni los gallinazos volando. Acá está en esta definición de anime, como un sustantivo, lo que les digo eso de, del diccionario como un objeto etnográfico también. Entonces les voy a tomar el atrevimiento de leerlos porque me parece muy, muy interesante pues lo que hace acá la casita especie de duendecillo muy travieso e incorpóreo del que se aseguraba que tenían poderes para hacer rico y feliz a quien lo invocara y cuidara, a cambio de la entrega de su alma al demonio. Los llamaban también monitos y las consejas y cuentos pueblerinos decían que una vez cumplida su tarea de producir bienes, oro y riquezas en el día, los animes o monitos eran encerrados en frascos y botellones de bocas muy anchas por la noche. Cuando les entregaban el alma que previamente se había pactado con ellos, los animes reventaban las tapas de los frascos, quebraban estos en medio de gran estrépito y se salían y pasaban toda la noche tirando piedrecitas a los techos y mortificando a los vecinos del sector donde vivían sus pactantes. Y acá está el ejemplo de uso. Y del señor Vargas dicen que toda la plata que tuvo y la que le dejó a sus hijos y nietos se la dieron los animes que tenía. Como que eran millones, porque una noche se soltaron y acabaron con los techos de Medio Valle. Entonces, por eso les digo que, que es un testimonio etnográfico. Y, y, y hay, o sea, todo esto es uno de los pocos diccionarios que yo creo que se puede leer de peapa de comienzo hasta, hasta el final. Acá, este ya es el, esta es la segunda edición del Diccionario de Provincialismos y Barbarismos del Valle del Cauca, que hicimos usados en Colombia, pues acá ya el título nos dice mucho, porque este es un típico ejemplo del diccionario, de diccionarios del siglo XIX, cuando se habla de provincialismos, de incorrecciones y todo, pues ya y obviamente, pues, aunque fue escrito en el siglo XX, pues tiene muchísimo de esa herencia de, del siglo XIX. Eh, acá, pues en, en, en este ejemplo de Cachimocho, entonces... Eh, vemos también como esa, eh, eh, esa mirada contrastiva con otras variantes eh, regionales y con de, de, del español, por ejemplo, mocho se dice en general en castellano, de aquellas cosas que carecen de punta, debiendo tenerla y en especial de los animales a que se han cortado las astas, o están sin ellas por una causa accidental. nosotros eso es muy interesante porque el autor se reconoce dentro de una comunidad de habla, entonces dice nosotros, lo tomamos en el primer sentido y por eso cada vez que lo aplicamos a un caso particular, formamos un compuesto así decimos cachimocho, colimocho alimocho, delimocho, tal y acá, por ejemplo, casi cachizumbo, decimos a las reses que tienen los cuernos arqueados, encorvados hacia adentro, se compone de cacho por cuerno y zumbo, metátesis de zambo, donde este da la significación extensiva de torcido, lo propio es apretado. Y por ejemplo, Cacho, por cuerno, cuernecillo anécdota, cascarrillo, y acá dice que lo ha admitido a la academia como americanismo, a pesar de ser tan bajo y vulgar, que tiene pues digamos como esa mirada prescriptiva, por eso digo, que tiene la desherencia de, de diccionarios del siglo XIX, aunque se escribió en el siglo XX. Y, y, y obviamente pues cita esta edición del diccionario académico. Y este último ejemplo del español no granadino occidental antioqueño caldense, este es del 2009, a pesar de que este es mucho más reciente, pero también vemos eso: vemos pues eso, la, la, el contraste con otras variaciones de, del español y también esa inscripción esa a una comunidad de lengua. Por ejemplo, vemos este de Berraco, Berraquera, Berraco es cierto. Insulto que equivale a ruin. En algunos lugares de América es rabieta de niños, en Cuba es borrachera. Para los antioqueños el berraco equivale también a macho, varonil o como decimos guapo y decimos ber berraquera de una acción valiente o difícil de realizar. Cuando no queremos pronunciar la palabra decimos Está entre veterano y vitriolo por alusión a los viejos catálogos de ortografía de marroquín, eh, porque pues esto tiene que ver más también con, con digamos, con, con evitar, porque pues es una es una palabra fuerte, entonces se trataba eh, de buscar como un eufemismo pues para que no sonase. O sea, acá también hay una, una, un, un elemento pues prescriptivo. Y acá con este ejemplo de uso también, por ejemplo, berriondo, berriondera, fuerza, valor, situación difícil, hijuela berriondera. Entonces, este también, como les digo, es, es, es prueba precisamente, y acá, y decimos Berraquera, lo que les decía de la inscripción de una comunidad de lengua. Y ya pues como para, para, para terminar, pues obviamente pues destacamos otra vez esa, esa mayor representatividad de producción de repertorios en algunas regiones, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindigo, Rizaralda, Norte del Valle, del Cauca, y que está ligada a cuestiones de identidad propia y sin orgullo cultural, porque pues estas regiones, incluso eh, Colombia tuvo una época eh, después de la independencia federal, y, y, y pues muchos extrañan precisamente como, y, y, y muchos dicen eso también, que, que ese legado de las regiones viene precisamente de, de ese aspecto, que no se reconocen como colombianos, sino también como, como habitantes de, de, de una región. Y pues acá pues recuerdo eh, estas citas de, de Fajardo que, que, que le dan, digamos, como ese, ese carácter, eh, de, de, ese, de ese valor simbólico que tienen los diccionarios precisamente y que son usados precisamente para prestigiar la lengua, para ponerla a nivel de aquella que se considera como modelo y también pues esto que nos recuerda que la lengua no es simplemente un instrumento de comunicación, sino que también es un instrumento de afirmación social, de prestigio personal, de opresión, de discriminación, de segregación, de creación de identidad nacional o de mercancía con la que se comercia, entonces en este sentido lo, pues, los diccionarios eh, dialecticos, Tales, lo que hacen precisamente es como eh, resaltar una modalidad que se ha considerado injustamente valorada o poner, digamos, como de, de relieve su, su propia identidad y su, y su pertenencia, digamos, a una determinada sociedad. Acá, pues, ya de manera general, pues, la, la, la, la, la gran parte de los repertorios lexicográficos producidos en Colombia, pues, se caracterizan por ser diccionarios de lengua. Hay muy pocos diccionarios, pues, relacionados incluso con elementos, con, elemento, con tecnicismos y esto, sino que, que ahí vimos, están muy, muy a, a, a destacar como las particularidades regionales. Muchos de ellos, pues, son glosarios, vocabularios y, pues, en menor medida diccionarios. En cuanto a la finalidad, pues, esto también es muy común a todo lo que es, es América, o sea, esos primeros del siglo XIX y comienzos del, del XX pues son sobre todo prescriptivos, pero ya los de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI son descriptivos y pues estos últimos se caracterizan, digamos, por emplear una técnica lexicográfica mucho más depurada. Todos ellos pues son diatópicos, son parciales también y pues son diferenciales. En la mayoría de ellos pues esta diferencialidad se hace pues confrontando las voces directamente con diccionarios de americanismos especialmente también pues con lo que aparece o no aparece en el diccionario de la lengua española que eso también se ha criticado muchísimo pero pues todavía se sigue haciendo y, y, y ya pues también reconociendo que ya hay una tradición lexicográfica en el país pues también se hace un contraste con otros diccionarios regionales del español hablado en Colombia pues acá también recuerdo y, y, y, que, y que va muy en la línea pues de digamos como entre comillas mi defensa del diccionario diferencial que este ayuda a los hablantes de una variedad dialectal a reconocer los símbolos de su cultura y por tanto posibilita la apropiación y la comprensión del patrimonio lingüístico y cultural. Y obviamente, pues, eh, en, en, en lo que les mostré de la gastronomía y de lo que es la música también, del aspecto folclórico, pues, obviamente, acá reafirmamos que los diccionarios son unos corpus eh, léxicos y, pues, lingüísticos, lo podemos decir, muy interesantes, porque, pues, de allí podemos extraer datos de gran relevancia, no solamente de este corte lingüístico, sino también social y cultural. Y termino recordando esta cita de Luis Fernando Lara, en donde nos habla de ese diccionario como lingüístico y sociocultural, nos dice que el diccionario monolingüe materializa una parte muy importante de la memoria social de la lengua, deja ver cómo, cuando una comunidad lingüística comienza a reconocerse a sí misma en su historia en su, y en su pluralidad, procede a construir una memoria de sus experiencias significativas, que ciertamente se guardan en textos y relatos de la más diversa índole. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su atención y a la profesora Soledad por la invitación. Liria, qué maravilla, qué maravilla, sabes que estoy pasmada porque tocaste una serie de temas eh, en un tiempo récord, en un tiempo récord y, y de una manera, eh, nada, que lo que nos hace es llenarnos de, de, de curiosidad por, por el español hablado en en Colombia. Fíjate que mientras nos, nos, nos, nos mostrabas la, las propuestas de zonificación, eh, pensaba en, en, en la suerte de némesis eh, de, de todo esto, que es justamente el español hablado en México. No sé si pudiste estar en la, en la conferencia de Rodrigo. Ro, Rodrigo nos comentaba eh, que este tipo de estudios no existe en, en México. Y, y claro, yo creo que se debe a la misma razón de lo, lo que sucede en Colombia. Son países tan extensos que son en sí mismos pequeños continentes. Y eso no nos percatamos nosotros hasta que nos toca conocer estos países o viajar por estos países. Mencionaste muchas veces el tema de la actitud lingüística, una actitud que nos lleva a generalizar a generalizar, por ejemplo, una variedad hablada en un país, eh, como la variedad del uh -huh. país, y creo que, que, que Colombia puede ser uno, uno de los ejemplos más emblemáticos. Mira, eh, tomé acá una, una serie de, de, de, de punteos de, de, de todo lo que nos presentaste, que, que, que es interesantísimo. Fíjate, y esto se lo he comentado a la, a la mayoría de, de, de nuestros eh, ...lingüistas invitados, que esto bien da para todo un seminario, o sea, da, daría para un sí. seminario del español hablado en Colombia para ir viéndolo desde diferentes perspectivas, porque hablaste de contacto, hablaste de, de, de, de lenguas criollas, hablaste de dialectología... De, tocaste ahí un, un, un poco de, de historiografía lingüística con, con lexicografía hiciste metalexicografía también hacia el final eh, o sea eso da ya para qué para unas cuatro o cinco sesiones en sí misma eh, lo que me impactó porque bueno también no es el, el, el, el tema que trabajo no es el tema que trabajo pero yo creo que es un tema que nos fascina y nos interesa a todos sobre todo cuando nos tocó estudiarlo, que tiene que ver con las lenguas criollas, y tiene que ver con esta propiedad y única del palenquero, que es la única lengua criolla con base española. queda impactada porque por lo general también tendemos a, a meter todo dentro de un saco, entonces hablamos de, qué sé yo, del, del papiamento porque tiene algo de español, del chabacano, porque tiene algo de de español, pero en este caso era un, un aspecto que yo no tenía la menor idea, y es que el papiamento es el que tiene como lengua base el español. Quería consultarte, porque no sé si estás al día con ello, pero... Eh, ¿Hay algún tipo de, de cátedra? Porque hablaste de una suerte de reestandarización, una revitalización. Re uh -huh. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha sucedido en los últimos 20 años, con, con esta, esta concepción de la aldea global, en la aldea global uh -huh. donde tenemos cada vez más facilidad para conectarnos y conocer al otro, pero en el conectarnos y el conocer al otro... ¿Qué sucede? Que empezamos a mirarnos nosotros y empezamos de alguna uh -huh. manera a revisitarnos y a llenarnos eh, de un orgullo o empezar a alimentar una identidad que estaba bastante alicaída. Entonces entiendo, cuando tocaste ahí todo lo que sucede con, con la zona cartagenera, que lo más probable es que con el palenquero esté sucediendo eso. Entonces a ver si podrías eh, Darnos más datos acerca de esto: si hay alguna cátedra, hay algún curso de verano, hay algún diccionario, hay algún estudio respecto uh -huh. a, de nuevo, de nuevo cuño del palenque. Esa. Exacto, bueno, no, pues lo de la revitalización también se dio por la Constitución de 1991, que ahí fue donde se le reconoció, digamos, como lenguas dentro de su propio territorio, y por ejemplo, San Basilio de Palenque tiene incluso sus propias, eh, o sea, ellos no dejan entrar a la policía, ellos tienen su propio, eh, eh, eh, tienen como una comunidad de seguridad, incluso, por ejemplo, si se roban un cerdo, entre todos... Reúnen el dinero para pagarle del cerdo al vecino que se le robaron. A, entonces esa, esa es la cuestión. Ellos tienen sus propias, sus propias reglas. Pero sí, eh, de hecho, pues eh, la profesora María dick de, de la Universidad de Antioquia ha estudiado bastante lo que es el, el, palan, el palenquero. El Instituto Caro y Cuervo también se está moviendo mucho en ese sentido. De hecho, pues también... Ya, ya en octubre sacó lo de la Semana de las Lenguas Nativas y también está, pues, se está haciendo un trabajo fuerte. También con la Ley de Lenguas, creo que es del 2010 también, también se hizo como mucho, mucho énfasis de, en los territorios. Desde el Ministerio de Cultura también se da como ciertos estímulos para, para, para estudiar estas, estas lenguas. Pero así como, por ejemplo, para, para aprender palenquero, yo también me estaba preguntando lo mismo, porque pues ya reconociendo como la historia del, del palenquero, pues a mí también me gustaría, y además pues porque sí es verdad que se ha invisibilizado mucho el, el, el, el, el aporte de, de la afrodiáspera al, al, al, al español y en general a nuestra cultura, porque claro, siempre se dice, ay, es que los, los indígenas que fueron, pues eh, digamos como eh, eh, invisibilizados por los españoles y tal, pero es que los negros estaban por debajo incluso de los de los indígenas, en lo que tenía que ver con derechos, o sea una población realmente borrada y que de hecho incluso se decía eso, que ya en, en, en toda la gesta de independencia se les utilizó como mano no más tapas de guerra, pero una vez que llegó la independencia con los criollos, pues pasó lo mismo, que los dejaron también en el, en el abandono y, y pues los indígenas pues llevan muchísimo más tiempo ganando espacios en cambio los, los, los negros siempre y de hecho pues San Basilio de Palenque lo, lo que decían en Colombia se reconoció también como comunidad lamentablemente fue cuando eh, Pam, Kilpambelé un, un habitante de allí ganó el peso pluma de, de boxeo mundial fue un campeón entonces ya bueno y este de dónde viene es un colombiano y tal y tal y, y, y, y un pueblo totalmente abandonado o sea un pueblo pues en unas condiciones precarias y, y, y pues queda a 50 eh, kilómetros de Cartagena, pero realmente muy abandonado, ya si sí en el 2005 pues con este, con el foco que puso la UNESCO y ya con las ayudas internacionales y todo pues ya se ha ido pues como reconociendo la importancia de, de, de, de no solamente la lengua sino también todas esas manifestaciones culturales que tienen pues ya, ya se ha ido como reconociendo un poco más pero pues que sepa de, de, de, de un curso de verano de pa, palinquero, pues sería, pero sería, sería genial, genial. Yo hice una vez, y, y me pareció muy interesante eso, hice un diplomado por la Ruta García Marquiana, y eso pues ya también es con la Fundación Carolina, y, y, y eso sería, sería, sería importantísimo porque también es eso, reconocer como todo lo que tiene que ver con el, con el Caribe, porque muchas veces eso a nosotros nos reconocen en el exterior por Shakira, pues esto eh, pues Shakira es eso del norte del país, por Gabriel García Márquez que también es del norte, o sea, son los costeños y pues bueno, ya últimamente por pues, Maluma, que es del, de la zona paisa y tal, pero, pero sí es cierto que, que, que, que, que, que, que, que, que sí, hay, hay normas, o sea, si sí, sí el gobierno colombiano ha gestionado, sobre todo pues por, la, por esa constitución, que la constitución que de hecho pues ahorita con este estallido social, pues también empezaban, bueno, hagamos lo de Chile, pidamos el cambio de la constitución ahí sí empezaron, pero ustedes han leído la constitución del 91, o sea, el problema de la constitución del 91 es que no se ha puesto pues en práctica, porque es una constitución muy, muy, muy bien hecha, que también surgió también de, de, de, de un estallido y una cosa terrible que veníamos con lo del narcotráfico de los 80, con toda esa, esa, esa guerra de los carteles. Y, y, pero es una constitución muy bien hecha, es una constitución, como dicen, de ángeles para, para hombres muy imperfectos, pero que falta colocarse a, a, a, en, en práctica y que precisamente eh, hace, digamos, pone ahí el énfasis en que somos un país multicultural, un país multilingüe y que es necesario la, la recuperación de, de, de, de toda esa, y, y el reconocimiento perdón, de toda esa variación. Qué maravilla todo lo que acabas de contar, porque también, dado lo que está sucediendo en este momento con, con Colombia, yo lo pensaba, yo decía, claro, dan ganas también como de, de, de, de, de poner una pausa a, a, a lo que nos convoca y reflexionar en torno a eso, reflexionar en torno a lo, a lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Fíjate que cuando hubo el estallido de, de Chile, yo organicé una escuela de verano, que se llamó Lengua y Acción Política, que también, o sea, no es que solamente eh, se haya reflexionado en torno a lo que estaba pasando en Chile, sino a todo lo que podría suceder a lo que estaría sucediendo y a todo lo que de alguna manera hay que fijarse desde un punto de vista lingüístico Y por ejemplo, invitamos qué sé yo a, a especialistas de Mapudungún, lenguas de seña, todo lo que tiene que ver con reflexiones en torno a la, a la lengua de inclusividad todo lo que tiene que ver con una reflexión histórica en torno a, a las constituciones acabas de dar un dato interesantísimo que quizás de alguna manera eh, eh, muestre una, una suerte de oposición con lo que nos sucedió a nosotros con la constitución del, del 80 y es eso, o sea de alguna manera hay que volver a, a enfocarse en, todo esto, en, en todas estas herramientas que no son directamente lingüísticas pero lo son son políticas, uh -huh. herramientas políticas, y la, y la, y la, la política es lengua, la, la política es discurso, es acción, es persuasión, es retórica, entonces da, da para mucho, así que yo voy a estar con, eh, conectándome contigo de manera interna a ver si en, en algún momento hacemos algún tipo de, de reflexión de, de, de este tipo, desde un punto de vista lingüístico. Volviendo al, a las lenguas criollas, la otra lengua es el vendío, ¿no? ¿Vendí o vendú? Vendé, vendé. Vendé. Y el, ben, el vendé, fíjate, que yo no tenía noticia del vendé, para nada. ¿Qué sucede sí. con el vendé? O sea, habl, hablaste que tiene una base inglesa, muy propia Ajá. de las Antillas. Exacto, de las Antillas, pues es de San Andrés, de San Andrés, y pues también, pues es una mezcla también de lenguas africanas. Pero pues sí, eso, eso es una lengua criolla muy, y muy vital. De hecho, pues si ustedes van a San Andrés, el taxista habla, habla así, habla, de toda la gente en la calle y to, entre ellos. Aunque también pues pasaba lo mismo. De hecho, pues en, la, en las escuelas eh, se, se buscaba más o que aprendieran inglés o que aprendieran español. Y se veía más como que si el niño hablaba en vende pues se le castigaba, que por qué no, que es, o sea, que, qué horror, pues esa, esa mezcolanza, ese elemento tal y tal, aunque ya pues también empieza, pues a verse cuenta que, que es un elemento identitario primordial y, y, ya, y ya se empieza también a, a, a reconocer si es en, en, en San Andrés. Pues, pues también, porque claro, pues con, con San Andrés, pues también tenemos, eh, ya veíamos en las dos propuestas de, de, de, de, de, de, de dialectos de Colombia, pues se deja por fuera, se deja por fuera, pues yo me imagino que es también por la dificultad de recolectar datos de, de allí, de San Andrés. Pero también con San Andrés hay una cuestión pues, que, que ha estado también en disputa con Nicaragua, que, que ha sido siempre una zona pues, que, que, que, el, que el gobierno también ha abandonado muchísimo y que se ve simplemente, pues, o sea, se le saca provecho desde lo turístico, pero pues ya desde lo social también ha, ha sido una zona. Y por ejemplo, lo que pasó el año pasado también con, con este huracán y esto, pues... Bien, bien grave. Pero sí, en, la, en, la, en, la, en, la, en las calles de San Andrés se, se escucha, se escucha es, es, esta lengua. ¿Mm? ¡Qué maravilla! Y que es una zona de, zona de piratas, que ahí era donde pues, el pirata Morgan, que, que asaltaban pues, los barcos que iban para España con los cargamentos de oro. ¿sí? Entonces hay muchas leyendas también. ¿sí? Oh, la la, la zona antillana tiene, tiene eso. Y, y, y por lo mismo desde la clasificación de la, de la historia de la lengua, son, son zonas conocidas como marginales o marginadas, eh, justamente por eso, porque eran zonas donde no se podía instalar ni, ni, ni capitanía ni, ni virreinato alguno, ¿no? eran, eran zonas fronterizas, era tierra de nadie, eh, y eso las hace tan interesantes, tan tan interesantes. Sí. hablaste de estas dos propuestas de zonificación, eso también es una maravilla, o sea que Colombia, es que también Colombia es una tierra con una tradición lingüística muy potente, o sea, basta pensar en la figura maravillosa de Rufino José Cuervo, fíjate que cuando yo estaba redactando mi tesis doctoral, que era de un diccionario, bueno, lo hemos hablado, en eh, mm. un momento que ha sido, bueno, yo tardé siete años y mi director en leerme tres años, o sea en total diez años, pero por ahí por el año cinco o seis empiezo a darme cuenta que estas apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, que bien tú dijiste, ese título no se condice para nada con el contenido porque en rigor el contenido de ese texto es realmente un verdadero tratado de filología española en todo no, no, no. ámbito. Entonces, claro, tuvo diversas eh, ediciones, no reimpresiones, ediciones, en las que uno va viendo cómo va cambiando ese Rufino José Cuervo. Uh -huh. Partimos con un Rufino José Cuervo de, de, de los años 70 del siglo XIX, bastante normativo, como con ese sello un tanto bellano, uh -huh. eh, pero ya la, la última edición, que es de 1914 si mal no recuerdo, ya cada vez vemos a un, a un Rufino José Cuervo absolutamente descriptivo, no, uh -huh. no descriptivo como lo, lo podemos ser eh, los lingüistas hoy por hoy, pero hay todo un cambio, entonces puedes ver incluso un tránsito de sus ideas lingüísticas y los datos que va incorporando o de aspectos que va incorporando o cómo va reorganizando esa obra, lo comento ahora, estando tú aquí eh, porque justamente siento que un estudio como este, una edición crítica y un estudio crítico y analítico de esta obra maravillosa eh, está por hacer está por hacer, no, no se ha hecho en un momento yo dije, a la mierda mi diccionario me pongo con Rufino José Cuervo, que cómo no hay nada de esto pero claro, ahí mi, mi director de tesis, para Soledad, ya empezaste con esto, pero no pero está, o sea, está el sello ahí de, de bueno, y para qué hablar de su diccionario de construcción y régimen, que es una rara avis, es una cosa única, única en la, en la historia, no solo de, de nuestra lengua, yo creo que de, de, de las lenguas en general que quizás eh, lo que de alguna manera, no, no es que se asemeje, pero se le puede comparar con lo que hizo años atrás Ignacio Bosque con, con, con su diccionario uh -huh. Redes. Son uh -huh. estos diccionarios extraños, extrañísimos, únicos, iguales a sí mismos, que tienen que ver con con gramática. Bueno, entonces creo yo que toda esta tradición, o sea, solamente doy el caso de Cuervo, pero hay toda una tradición filológica y lingüística de tanto peso en Colombia y en Venezuela, hay ahí esta, bueno, hay la arepa, el juropo y la, y la, y la filología, hay, hay una cosa de, de una potencia que hace, por ejemplo, que en un momento presentes dos propuestas de zonificación para un solo pa país, siendo que hay países en Latinoamérica que no tienen absolutamente nada, o sea, no contentos con tener una propuesta, tienen dos, y luego tú al, al, al, al revisar la última, señalas que hay que incorporar más aspectos, como la zona uh -huh. amazónica, ese gran desconocido, y eso te quería consultar, ¿qué pasa con esta zona amazónica?, algo a, a, a, Algunos datos no, nos diste y nos adelantaste, y tiene que ver también con, con todo la, la, el mosaico indígena que hay, pero creo que también debe pasar algo como estas zonas antillanas o como la zona eh, palenquera, que son zonas dentro de, de, de Colombia mismo, quizás zonas marginales, ¿no? Que, uh -huh. que cuesta, pero es eso, o sea, ahí hay algo pendiente que también es maravilloso, incluso cuando mostraste este listado increíble de obras lexicográficas que se correlacionan con la zonificación, que le tomé una foto a esa, a esa diapo y, y la subí a mis redes sociales porque es estupendísima, eh, justamente la zona que tiene menos producción y reflexión lexicográfica y lexicológica es justamente esta parte. ¿Qué sucede ahí con uh -huh. la zona amazónica? bueno, ah, eh, primero me devuelvo a, a lo de Cuervo porque ah, sí, si es, sí. eh, eh, si es sí. todo un personaje le recomiendo una novela de, de, de, de Fernando Vallejo se llama El Cuervo sí. Blanco y además porque él era, o sea, era, era casi que maniático pues, eh, y neurótico también Pues sí. tendré, tiene que ser uno muy neurótico para, para hacer un diccionario de construcción y régimen solo, pues claro que hizo el tomo 1 y 2 y ya pues lo otro lo, lo concluyó el, el Instituto Caro y Cuervo y de hecho pues esa, esa evolución de esas ideas pues viene precisamente porque él le pues encantaba el género epistolar, él se escribía con todos los, los lingüistas de la época y, y se escribía en latín, porque pues él no hablaba otras lenguas, sino todo era en latín, es interesantísima esa, esa, esa historia, y, y, y precisamente es por esta crítica que le hace Valera cuando él dice que no, que sí, pues, que si pues, pues, y él se acoge, que no, que tenemos que seguir con la herencia del español de España, que porque si no va a llegar el momento en donde nos vamos a entender, entonces claro, Valera escribe así muy fuerte diciéndole eso que tal y tal, y entonces él, ahí, él, él, él, él, él responde pues justificándose y ya muestra también que no, que eso no fue lo que él no quiso, él no quiso decir que las variedades no eran importantes y que si era, y que si era clave también colocarlas de, de, de relevo y de ahí aparecen, pero entonces sí le recomiendo esa novela porque también está escrita pues Fernando Vallejo, eh, tiene una prosa muy desenfadada, pues como se dice, pero también muestra un, un, un, un, un personaje, o sea, que, que, que este cuerpo era un personaje muy, muy, muy, muy curioso y, y, y muy fuera de, de, de, de su época. Y además pues porque claro, él ya termina pues viviendo en, en, en, en Francia y viendo pues todo lo que está pasando con el país, está um, prácticamente exiliado, pero desde allí pues se eh, hace pues, también un, una labor filológica pues, pues grande. Y otra cuestión, no, no solamente tenemos dos clasificaciones, estas digamos que son como las dos más opuestas. La más reconocida que fue la del 82 de, de, de, de, de, de, sí. del doctor Montes, del dialectólogo. Y tenemos la del profesor Néstor Ruiz del Instituto de Caricuervo del 2020, que es la más reciente y pues que parte, digamos, como de varios trabajos que se han hecho también dentro del instituto. Pero tenemos una un antes que era de, de Flores, que, que, que inició como en los 70, que tenía que ver también con ese trabajo que se hacía con el Atlas del, del, del, del Instituto de Cari, del Lingüístico Etnográfico del Instituto de Caricuervo. Y después la de Montes, también otra de Siervo Mora pero que están como muy en la línea, entonces pues por eso no la retomé porque esta de ciervo mora pues se nutre muchísimo de la de Montes y, la, y lo que hace Montes es también como ampliar un poco la de, la de flores. Entonces como que tomé estas dos, por, pues la primera por ser más reconocida y esta última porque sí llama la atención sobre lo que, lo que hace falta, sobre esos elementos. Y sí, pues lo, de, y, y lo del sur del país es verdad, pues tiene que ver también con comunidades muy, aleja, muy apartadas, es una zona muy difícil de llegar, o sea, no hay una buena comunicación, o sea, por ejemplo, para ir hasta, hasta Leticia, pues hay que ir, eso, okay, que, que no, no salen aviones todos los días, o por ejemplo, si uno quiere ir a otras partes, pues que tiene que también que alquilar una lancha, entonces es también como son zonas de, de, de difícil acceso, y pues también tenemos que decir, eso es una realidad que no podemos ocultar, pues también ahí se maneja muchísimo lo que tiene que ver con con el tráfico de droga y todo esto. Entonces, es una zona compleja y eso, pues, yo creo que eso también explica. La, la, el, son comunidades muy olvidadas, muy alejadas, y además, pues también por esa, digamos, por esa, son, son, son resguardos indígenas también muchos de ellos, y, y, y bueno, y que también hay un, un, un olvido estatal. Y lo que recuerda el profesor Néstor es que, Néstor dice es que eso es casi el 50% del territorio de Colombia, o sea, casi el 50% es selva y que está pues, en toda la parte sur y que tenemos esa zona pues, muy, muy, muy abandonada por eso, por, por, por lo difícil, el difícil acceso que tenemos allí. Aunque pues, como les digo, sí, sí, hay, sí debe haber elementos muy interesantes, sobre todo pues, por, esa, por, por, por, esa, por esa conexión, con, por esa limítrofe, zona limítrofe con el, con el Brasil. De hecho me parece muy curioso, pues, como está como, la profesora Soledad, pues en España cuando uno va y escucha a otros colegas, había un colega colombiano que decía que en Colombia todos éramos bilingües, porque como teníamos, eh, como teníamos ese sur con, eh, limitamos en el sur con, con Brasil, entonces que todos hablamos español y portugués, y no es así, o sea, no, no todos hablamos, o sea, pues me imagino que en Leticia y sobre todo, pues, y, y, y, y no es portugués, es portuñol, es, es digamos, también como esas, eh, eh, eh, es, es también como una especie de lengua criolla, porque pues terminan pues haciendo ese tipo de mezclas pero sí si es, si es, si es cierto que, que es una zona que falta precisamente por, por, por, por explorar. Ojalá, Lirian, que con estos nuevos aires, que terminen bien, porque así lo estamos pensando todo, estamos poniendo toda nuestra energía para que todo lo que está sucediendo en Colombia lleve ahí a un cambio, a una, a una renovación, eh, y en un futuro próximo se pueda, se pueda estudiar de mejor forma, entre otras tantas cosas. No, porque imagínate, o sea, si es una zona olvidada desde un punto de vista lingüístico, y es una zona donde cuesta llegar, ya me imagino lo que debe estar sucediendo con aspectos de, de sanidad, con aspectos de alfabetización, Ni uh -huh. quiero pensar lo que debe estar pasando ahora con, con la pandemia. Pero bueno, oye, yo me he tomado el micrófono y, y he hablado sola, porque a mí me entretienen mucho estas cosas y no he dejado hablar a nadie. Yo no sé si alguien quiere hacerle alguna consulta, algún comentario a eh, nuestra querida Liria. Ahí está Oscar. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Hola, oh, bueno, antes que nada felicitarla, me encantó la charla, eh, profesora Liria. Eh, y debo decirle que me transmitió a un poco parte de mi niñez también, porque yo tengo familia colombiana de la parte de la costa, entonces viajé muchos años a la costa y viajé muchos años a Bogotá también, y pude notar las diferencias lingüísticas entre estas dos regiones por lo menos, aunado a a otros amigos de, de, de distintos lugares de Colombia y efectivamente lo que siempre noté o por lo menos antes de estudiar este castellano en literatura y latín es que en Colombia había muchos países más que uno había muchísimos países porque las diferencias no solamente lingüísticas sino culturales son eh, impresionantes es decir si nosotros queremos definir a Colombia, eh, es difícil, porque si está en la costa, eh, no solamente tiene que ver con el plano lingüístico, sino con la forma de mirar, la forma de pensar, de sentir, de creer. Y si va a, y si sube a los 2.600 y tantos metros, que es Bogotá, entonces tenemos otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de vivir. Y si va, y si conoce a personas de, de, de eh, Antioquia, en este caso que pues tú de la chance de conocerlo pues también va a percibir esa, esas diferencias. Inclusive en, en el mismo Caribe colombiano hay notables diferencias, diferencias lingüísticas, porque hay y, y rivalidades, porque uh -huh. por lo menos el Samario eh, y el Barranquillero se diferencian entre ellos, y ni hablar con el cartagenero, y ni hablar con el de Sutre y el de la Guajira colombiana, ¿no? Entonces... Encontré muy rica la conversación, muy rica la, la, la, la charla que usted nos dio, porque nos paseó básicamente por todos estos elementos, no solamente lingüísticos, sino también culturales, y que yo particularmente pienso que la lengua va tomada de la cultura, y de allí que yo eh, apoyo esta idea que usted, porque ustedes dio, de que los diccionarios de uso, los diccionarios dialectales son importantes. Si bien los diccionarios integrales son muy enriquecedores, pero el diccionario dialectal da esa... Eh, permite que nosotros miremos, no solamente el punto de vista lingüístico, sino de punto de vista cultural, o casi como un etnógrafo, cómo es ese vivir de, la, de los distintos hablantes, de las distintas comunidades. Uh -huh. Porque, por lo menos yo, eh, hay un autor, un de psicógrafo venezolano, Francisco Javier Pérez, no sé si lo, lo han leído, y él, ha, en, creo que en una parte, en, en su libro, Diccionario Universos tales y Lingüísticos, algo así se llama el libro, él, él utiliza la noción de... Diccionario como artefacto cultural, y precisamente uh -huh. basado en esa particularidad de que el diccionario dialectal muestra no solamente el uso de una lengua, sino también lo que está detrás de la lengua, es decir, que con una palabra una persona pueda decir no solamente o comunicarse, sino lo, lo que significa, lo que nomina, la forma de, de connotar con esa palabra las distintas realidades o una realidad particular y en ese sentido yo encuentro muy rico el hecho de que, por lo menos en el caso particular colombiano, estas cantidades de obras lexicográficas que dan muestra de esa, esa no solamente lingüística, sino cultural, social, etnográfica, que de alguna manera, eso, desde mi punto de vista, es lo que tienen lo, los diccionarios, y de allí que, por lo menos yo soy un apasionado de, de estudiar los lo diccionarios, bueno, soy lexicógrafo también, entonces eh, y lo primero que yo me detengo cuando reviso un diccionario es mirar no solamente lo lingüístico, sino también lo cultural. Uh -huh. Y por lo menos ahora que me encuentro en Chile, puedo notar mucho más la diferencia y mucho más la riqueza de estos diccionarios dialectales. Entonces, de verdad, gracias por la, por la charla, la encontré muy, muy entretenida. Y sobre todo porque pudo combinar esos aspectos lingüísticos con esos otros aspectos como la comida, la, la música y demás, que, que va todo de la mano, ¿no? Y, y, y que de alguna manera muestra que la lengua es una entidad semiótica también, que conjuga uh -huh. eh, música, conjuga cultura y conjuga otros aspectos que están allí y que de alguna manera se pueden transmitir a partir del léxico. Así que uh -huh. gracias y de verdad que... Yo la disfruté muchísimo. Me tengo que retirar porque tengo que ir atrás, así que por eso quería hablar. No, muchas gracias. Muchas gracias a usted por ese comentario. Y bueno, y pues también le recuerdo que, que el profesor Francisco Javier publicó un diccionario visual de Venezuela, del español de Venezuela, y es muy, está muy, muy sí. muy interesante. Sí. sí. Efectivamente, hace una semana estuve conversando, que tengo un podcast también donde hablamos un poco de todo, y revisamos ese diccionario, ese diccionario yo lo descubrí el año pasado y me pareció una maravilla, pero es, sí. es, es, es posiblemente una de las obras lexicográficas más hermosas mm. que se han podido producir en los últimos tiempos, está en la web, así que se uh -huh. puede consultar y es un diccionario que no solamente está en los aspectos lingüísticos, sino también en las imágenes. Y ese creo que el diccionario sí conjuga totalmente todos estos elementos de la entidad semiótica, porque se puede jugar con uh -huh. este diccionario de las mil y unas maneras. Uh -huh. Así que sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Querida Lirian, realmente lo que, lo que nos tocó aquí, Oscar, fue clave, porque hiciste un comentario, pero... Fundamental, y tiene que ver con la defensa del diccionario diferencial. En este último tiempo, la mayoría de los lexicógrafos latinoamericanos estamos en pos del diccionario integral porque es necesario. Es necesario, uh -huh. no lo tenemos, es un ejercicio necesario. Pero tú diste en el clavo, no hay que oponerlo. Una cosa no quita a la otra, de hecho ah -huh. se complementan. Y fíjate que en, en esta defensa que a veces nos enseñese, nos olvidamos y ¿qué hacemos? Hacemos la oposición. Pero tienes toda la razón, sobre todo en realidades como la colombiana. De hecho, no sé si te acuerdas que Hensch lo decía cuando, cuando partió con el proyecto de la Escuela de Augsburgo en, en, en Alemania, que frente a la ausencia de diccionarios redactados por lingüistas, eh, diccionarios de americanismo, lo que había que partir haciendo era diccionarios de partes, de, de, para llegar al todo. Y realmente ese era el argumento. O sea, no podemos llegar al todo, no podemos llegar, en este caso, bueno, para él el todo era el diccionario de americanismo, americanismo, pero en este caso no podemos llegar al todo, un diccionario integral de nuestra realidad, de nuestra comunidad, de nuestra variedad lingüística, si es que no logramos las partes. Mira, acá está la gente levantando la mano, está, ah, nuestra querida Estela Peralta, Estela... Veo que la hora ya está cerrando, ¿verdad, Lidia? Sí. Me encantó tu charla, ¿verdad? Buenísima, un paneo así veloz de todo, ¿verdad? Pero, eh, ¿viste, verdad? O sea, mostraste cuestiones, bueno, que por ejemplo aquí en el país, en Paraguay, no hay una zonificación eh, dialectal, ¿verdad? Que es tan importante y necesaria, bueno, lo vamos a ver ¿verdad? la próxima semana, ¿verdad? Y eh, también comparto contigo totalmente lo del diccionario diferencial, ¿verdad? Empecé analizando eso, también me gusta lo del ara lo del integral, como dice Sole, bueno, pa, o sea, hagamos las partes y unamos eso y tengamos un todo, ¿verdad? Uh -huh. que, que es muy necesario porque eh, forma parte de, de la identidad, ¿verdad? Esas cuestiones culturales que se van perdiendo incluso, o hace falta, diccionarios históricos, dialectales incluso, ¿verdad? Porque eh, mucha parte de la historia está perdiéndose sin, sin colectar esa parte, ¿verdad? Y eh, me, me, me voy nomás al término chocolora, que nosotros usamos, que quedó choclo, por esta zona, Choco. ¿verdad? Y de ñapa, que es ñapa, ¿verdad? La añadidura, que está registrada por ahí. Y la mamona, quería nomás asegurar si es, eh, bueno, lo que llaman pitaña los brasileños, ¿es esa carne o no? Es, o sea, es la, la ternerita, la, la, la, la, una ternera pequeña y si sí, lo, lo ¿No? hacen asado, sí. O sea que es la, el, toda la pieza del animal. Eh, no, bueno, yo creo que es una parte. Sí, sí. O sea, no es como el, el pues esto de la lechona o el cuy que lo ponen así entero. No, esto sí como en la ternera entera. No, es una parte, es una parte. Tiene una de, parte. De, de, de por eso ternerita. me da la idea y para ver un poquito por qué en Mamiña, creo que le, le llaman los brasileños que es la misma parte que es la la picaña como le llamamos por aquí, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, para ver un poco, pero eh, son cuestiones culturales que están y que a veces olvidamos, pero que patentan uh -huh. también eh, lo, lo propio. Y si uno uh -huh. no rescata eso, ¿quién lo hace? Verdad? Y se va perdiendo un poco de ese acervo cultural eh, uh -huh. si no se tiene esto. ¿verdad? Felicitaciones, me agradó, ¿verdad? pero como te dije, otro día terminará nuestra charla. No, muchísimas gracias Estela y qué gusto verla. Con Estela nos conocimos, fue en un congreso en Perú, con, con Susana, sí. Totalmente. Ah, qué gusto saludarla. Igualmente. Nos vamos uniendo, nos vamos uniendo por, por diferentes canales. lilian querida, pasó el tiempo volando y de hecho está, no sé si te podrás quedar, pero ya está Daniel esperándonos. Eh, claro sí. para hablar de, de, de Estudios del Español de Salvador, pero vuelvo a darte un aplauso enorme, porque fue realmente un regalazo esto, un, un, un regalazo de todo ámbito, como, como decía, de dialectología, de filología, de lexicología, de lexicografía, de cultura enorme. Así que, nada, bueno... Te, te veré el próximo semestre porque el próximo semestre vamos a tener eh, lexicología y lexicografía y allí sí que, sí que me gustaría tenerte para, para que nos comentaras de, de tu trabajo como lexicógrafa porque Lira es lexicógrafa no, se, no, no, no, lo, no lo tocó directamente pero pero eso, o sea dentro, insisto, dentro del, del desastre de la pandemia que puedan darse estas instancias yo creo que hay que aprovecharlas nos tenemos que aprovechar si no nos vemos en persona coincidiendo en algún congreso o en algún curso o, o, o por estas casualidades de la vida, vernos de esta manera es una maravilla. Así que querida mía, gracias enormes, acá mira, te están felicitando, te están agradeciendo y, y nada, pasamos con nuestro querido Daniel, con este gran, esto sí que es un gran desconocido, Ay, perdón, me, me despido. Y muchísimas sí, gracias a usted, linda. Soledad, y muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias. <ríe> Querida, abrazo.